¡Hola gente! Bienvenidos otra vez a esta serie sobre Flutter. En el capítulo de hoy vamos a estar hablando sobre los Stateful Widgets y la idea es agregarle un poco de funcionalidad a la aplicación que veníamos haciendo en el último capítulo. Así que si no vieron los últimos dos capítulos les recomiendo ver los primeros para ver cómo construimos la interfaz, ya que hoy le vamos a agregar un poco de funcionalidad interactiva. Hasta ahora lo que venimos haciendo son básicamente maqueteados de pantallas utilizando puramente widgets stateless, es decir que no tienen estados, el usuario no puede interactuar con ellos para que cambien, y la idea a partir de este capítulo es empezar a ver diferentes técnicas y widgets statefuls que nos pueden servir para armar unas bellas pantallas. Para empezar a entender un poco cómo funcionan los stateful widgets, estamos corriendo la aplicación que viene por defecto cuando creamos un nuevo proyecto, que lo único que hace es un contador de cuántas veces cliqueamos el botón con el signo de más, ¿sí? Estábamos acostumbrados a ver hasta ahora que los states de widgets tenían un método llamado build, que era el encargado de armar todo el árbol de widgets que se tenía que mostrar en la pantalla. Los stateful widgets, por otro lado, si vemos acá tenemos uno creado, no tienen ese método build y lo que hacen es delegan la creación de los widgets que representan a la pantalla en un estado, que se crea en este método createState. Y entonces el state widget lo único que sirve es para contener valores de configuración que el estado puede utilizar para renderizar después en la pantalla. En este caso, por defecto, el StateFoodWidget tiene un title, que es el que le pasa el padre. Y ese title es el que después termina acá como título en el Application Bar de la aplicación. Los estados extienden de una clase State. Y esos son los que tienen un método build, que son los que crean la pantalla. Entonces, ¿cómo funciona esto? Acá hay un montón de comentarios, que los vamos a achicar un poquito para que no molesten tanto. Sí, después los pueden leer creando una aplicación con el Project Wizard directamente, tienen todos los comentarios de qué hacen cada parte. Básicamente, este, este Statewood Widget crea un scaffold, ¿sí? como ya vimos el scaffold tiene varias cosas, como por ejemplo una Application Bar, que en este caso tiene el, el título que lo toma de widget, widget es un, un atributo que tiene nuestra, nuestro estado que hace referencia a cuál es el statewood widget de, al cual pertenece. Luego crea una columna que tiene un texto y tiene el valor de un contador que es local al estado. ¿Sí? Si vemos una sub diferencia el title es final significa que no puede cambiar de valor ¿sí? eso es porque el state food widget es inmutable igual que el stateless es decir si yo salgo este final acá me va a aparecer un warning que me dice que la clase padre la clase state widget está marcada como inmutable entonces no debería tener atributos que puedan cambiar ¿sí? en cambio en nuestro state si sí, tenemos variables que pueden cambiar, ¿cómo cambian esas variables? Y cuando se presiona el action button en el onPress, llama a este método que, hace, que es este de acá arriba que hace un incremento del contador. Ahora, eso por sí solo no sirve de nada si no está o no se llama al método setState. Esto viene de la parte de Reactive Programming, la gente que haya trabajado con React o React Native lo va a sentir muy natural este método set state básicamente lo que hace es llamar esta función anónima que le pasamos que es la en donde realmente cambiamos el estado interno de nuestra clase y luego de eso dispara una actualización del árbol de, de widgets cómo se hace eso y llamando a este método build en algún momento de vuelta para volver a crear todos estos widgets que en principio todos estos widgets pueden ser stateless pero como los volvemos a crear con un valor que va cambiando dentro de nuestro state cada vez que cambia nuestro state se recrean todos estos widgets y por eso cuando presionamos el botón vemos que va incrementando esto lo que nos permite es que tener esta parte de hot reload también si yo quiero cambiar que decremente en vez de incremente ni bien salvo el archivo ahora si presiono el botón, empieza a decrementar. ¿sí? Por los tantos, el estado se mantiene en un Hot Reload, y lo que, por más que yo cambie la implementación. ¿sí? Ahora, si yo hago un Hot Restart, mi aplicación vuelve a cero, porque en el Hot Restart los estados se vuelven a crear. ¿sí? Es decir, en un Hot Restart todos nuestros estados se vuelven a crear con sus valores iniciales, en cambio, en un Hot Reload, los estados mantienen eh, el, los valores que tenían para poder seguir trabajando. Eso es muy útil y ahora cuando estemos transformando la, la aplicación de la semana pasada van a ver que nos permitirá haciendo pruebas. La documentación de por sí, de, ya de los comentarios de la aplicación, es bastante útil para entender cómo funcionan. Hay mucha más documentación para leer en el sitio de Flutter, les voy a dejar el link en la descripción. Y la mejor manera de entender un poco más cómo funciona esto es metiendo mano en el código, así que ahora lo que vamos a hacer es pasar a la aplicación de la semana pasada y ver cómo vamos a transformar los widgets en Stateful. Muy bien, ya estamos acá de vuelta. Tenemos abierto nuestro proyecto de la semana pasada, que era esta aplicación de fitness donde lo último que habíamos hecho era hacer que el gráfico ocupe todo el lugar disponible utilizando un layout builder ¿sí? si no vieron el capítulo pasado para ver cómo funciona le recomiendo y les dejo el link en la descripción entonces en esta pantalla lo que queremos hacer es interactivo es justamente esta parte de gráficos que tenía para poder seleccionar si queríamos ver la vista de días o de meses entonces lo que primero vamos a convertir es todo este gráfico en un Statewood widget donde nosotros podamos cliquear en días y meses y que primero cambie el el ítem seleccionado que es el que está en negrita y segundo que cambie el conjunto de datos para hacer eso vamos a extraer nuestro gráfico en un widget propio para extraer eh, se puede hacer de varias formas una forma es venir a refactor Extract Flutter Widget Lo malo esto es que siempre extrae Stateless Widgets Y a mí me interesa un Stateful Así que lo voy a hacer a mano Vamos a empezar creando un nuevo archivo Que se llame Graph Widget Vamos a importar la librería de materia Y vamos a crear un Stateful Widget Nos usa Usamos todas las herramientas de IntelliJ De autocomplete para no tener que escribir tanto Y se va a llamar Graph, widget. Ahora nuestro nuevo... Ya teniendo nuestro widget, vamos a venir acá a nuestra función y copiar todo el gráfico. Y eso va a ser lo que devuelva el método build de nuestro estado. Necesitamos el day item, que era un método auxiliar que habíamos creado acá. Y nos lo traemos también a nuestro estado. No tiene ningún error. Y ahora en vez de este Graph Widget, directamente venimos a nuestro constructor y le decimos que use el widget que recién creamos. Y por supuesto hay que importarlo. Bien. Hacemos un control Start. Y nos fijamos que no hayamos roto nada. Ahí la aplicación reinició y como vemos está exactamente igual. Por lo tanto, estamos en el mismo estado que antes. Si vemos ahora, el status de widget se está comportando como un stateless porque no hace absolutamente nada distinto. Así que vamos a empezar a trabajarlo un poco. Lo primero que nos interesa saber es tener una forma de poder trackear o hacer un seguimiento de si estamos seleccionando, tenemos seleccionado los datos en días o en meses para eso primero vamos a crear un enum que se llame Period Selection ¿Sí? enum al revés, perfecto y que tenga un valor que sea días o que sea meses por lo tanto acá vamos a decir que en nuestro estado, vamos a tener una variable que se llame period selected que es de tipo period selection y vamos a inicializarla en días que nuestro default sea en días ¿bien? a partir de ahora, lo que nosotros podemos hacer es usar esta variable para decidir si el que está en negrita va a ser el, el días o si va a ser el meses si vemos acá lo que distingue uno de otro entre el días y el meses es solamente el bold entonces por ejemplo acá podríamos decir el period selected es igual a días que la font se ponga en bold y si no quiero que la font sea normal ¿Sí? esto lo podemos copiar y venimos al texto de meses y le agregamos lo mismo pero cambiamos la condición para que sea en meses. Vamos a hacer un hot restart porque agregamos un campo al estado. Siempre que agreguemos campos en un state lo más recomendable es hacer un hot restart porque si no las nuevas variables pueden no estar y puede haber errores que, que no, no se entiendan bien qué está pasando y ahí vemos que la aplicación sigue exactamente como antes tenemos estados pero todavía no tenemos forma de cambiarlo para ver si esto funcionó lo que vamos a hacer es cambiar la inicialización de cuál es el valor default otra vez darle al hot restart y automáticamente vemos que ahora el mont es el que está en negrita por lo tanto cuando nuestro estado cambie quien es el que está en negrita también va a cambiar así que vamos a ver cómo hacer eso lo primero que tenemos que hacer es poder recibir input del usuario cuando queremos recibir un clic o un doble clic o que el tap alguien apoyó el dedo o lo soldó para eso podemos utilizar un widget que se llama gesture detector que funciona simplemente envolviendo el widget sobre el cual queremos obtener eventos como onTap por ejemplo que reciben una función ¿Sí? Y en esta función podemos decidir qué hacer. Por ejemplo, cuando apretamos en días, lo que queremos hacer es que el selected, el period selected, sea igual a period selection .days. sí Asimismo, cuando lo hacemos, cuando apretamos sobre meses. ¿Sí? ahí tienen varios eventos más queremos que el periodo seleccionado sea igual a meses si salvamos y vemos qué pasa empezamos a cliquear y nos damos cuenta que no pasa absolutamente nada cuando eso sucede lo primero que tenemos que ver es si estamos usando el set state y evidentemente no lo estamos usando entonces nuestro valor de period selected está cambiando pero no le estamos diciendo al framework que nuestro estado cambió y por lo tanto nuestros widgets tienen que ser redibujados simplemente agregamos la llamada asset state y agregamos los cambios de estado adentro en ambos lados otra vez un hot restart para asegurarnos que arrancamos desde un estado limpio y ahora sí que la aplicación reinició si hago clic en days se selecciona y si hago clic en months se selecciona ¿Sí? y ahí tenemos nuestro primer stateful widget creado y funcionando. Bien, ya logramos nuestro primer objetivo que es tener interacción con nuestro usuario que puede elegir. Ahora que, se, que elija y no haga nada es como medio aburrido, entonces lo que vamos a hacer es modificar un poco cómo cargamos los datos de acá abajo para que la selección tenga un poco de sentido. Para hacer eso lo que tenemos que hacer es cambiar un poco esto cómo creamos nuestros ítems en este caso teníamos todos los valores hardcodeados, lo que vamos a hacer es mover esta lista como listas en otro lugar y generar dos listas, una con valores de meses y una con valores de días. En principio vamos a borrar esto. Esos valores se supone que vienen de un backend, no nos va a importar mucho. Nosotros los vamos a agregar acá como atributos de nuestro state Widget, como que nos los dio alguien para que los dibujemos. Esto va a llevar un poco de tiempo así que para no aburrirlos vamos a hacer un poco de magia y así quedaría, tenemos todos los valores para nuestros días que son los mismos que tenemos ahora, unos valores que yo inventé para los meses los labels que van abajo de los días y los labels de los primeros 8 meses del año con eso armado podemos ahora dinámicamente ver si estamos en días, usar day values y day labels. Y si estamos en meses, usar month values y month labels. Eso deberíamos crearlo cerca de acá, que es donde lo vamos a usar. Entonces, para eso, vamos a venir un poquito más arriba. Acá, en el método build. Y vamos a tratar de trabajar con estos dos arrays para generar nuestros widgets. Lo primero que tenemos que definir es si queremos trabajar con los de días o con los de meses. Y para eso tenemos nuestro estado. Perfecto. Ahora lo que queremos hacer es tener una lista de widgets donde queremos convertir. Donde queremos convertir cada uno de estos label y values en cada una de estas barritas. ¿sí? Para crear esas barritas tenemos este método de llamada item. Y acá tenemos el primer problema que no lo podemos hacer acá porque como se acordarán tenemos que pasarle cuál es el alto y el alto no lo tenemos hasta que no estamos en el builder por lo tanto la creación esta de los rows no la podemos hacer hasta que no estemos en el builder del layout builder ¿Sí? acá sí podemos generarlo pues ya tenemos el alto lo que vamos a hacer es iterar sobre cada value que podemos conocer cuál es el índice y con eso poder obtener el label correspondiente entonces lo que primero que tenemos que hacer es iterar sobre los values ahora como nosotros también necesitamos saber el value si nos fijamos cuando hacemos un for each la función anónima recibe solamente el valor cada uno de los valores es decir 55 58 no sabemos cuál es el índice entonces para eso lo que tenemos que hacer es primero convertir esta lista en un mapa sí y ahora sí, si sobre este mapa podemos hacer un for each donde el primer elemento que nos va a dar es el key del mapa y el segundo es el value ahora como lo que hacemos es transformar una lista en un mapa la implementación lo que hace es al primer elemento de la lista le asigno un key 0 y el value el valor que tenemos asignado de esa forma en los keys se corresponde a los índices de la lista es una forma de poder recorrer un mapa con su índice ahora ya tenemos el índice entonces podemos saber que nuestro label va a ser el índice index de labels porque se corresponde y ahora lo que queremos hacer es a rows agregar un de item que tenga como día el label como value nuestro value y el max 8 era el constraints.max8. y luego Queremos pasar como children de la fila donde está el gráfico nuestros rows. Hacemos el contrastar y tenemos un problema. Aparentemente algún valor está dando negativo. ¿Sí? Vamos a venir acá y cambiar nuestro default a días, que sabemos que andaba bien. Y ahí anda de vuelta. Lo que está pasando con los meses es que evidentemente nuestra matemática cuando estamos calculando este offset nos está rompiendo algo pero si vemos y yo preto un se rompe, voy a days y anda vamos a cambiar un poco este 60, lo vamos a dejar a 40 vamos a salvarlo eh, al revés, 80 bien, con eso no nos alcanza en realidad este alto no es siempre max8 el máximo es el 100%, pero en realidad tengo los textos, por lo tanto también se lo debería borrar ahí. Nuestro problema es que cuando pusimos un valor de 100, este valor de 100 estaba rompiendo. Ahí está, ahí está funcionando como debería. Una cuestión de que nunca habíamos puesto un valor de 100, entonces esta cuenta del alto estaba dando mal. ¿Sí? Ahora sí, cuando yo aprieto en Days, automáticamente me cambia los valores de nuestro gráfico junto con sus label. Y el usuario puede visualizar la, los datos de dos maneras distintas y elegir cuál le gusta más. Bastante bonito. Pero no nos vamos a quedar ahí porque todavía tenemos un rato para agregar más contenido. Así que lo que vamos a hacer es agregar un poco de animaciones a este cambio de estado. Porque se ve muy aburrido. Lo que vamos a hacer es que cuando cambiemos de estado, las barritas crezcan desde cero hasta el valor que les corresponde dándole un efecto más lindo al aparecer así que vamos a poner un poquito de manos a la obra en el tema de animaciones bien para animar lo primero que tenemos que hacer es planificar un poco qué es lo que queremos animar lo como dijimos yo quiero animar cada una de estas barritas para que cuando aparecen crezcan vaya creciendo el alto de la barra Empiece por 0 1 2 3 llega a 55 58 y cada una por separado. ¿Sí? Como yo quiero cada uno por separado. Y en esta función que se llama de tengo mis ítems. Lo que vamos a hacer es crear un nuevo widget que sea que, que represente a cada una de esas columnas. Como lo que quiero hacer es que a medida que pasa el tiempo, el estado de cada barrita, es decir, la altura que voy a mostrar vaya cambiando. Obviamente voy a necesitar un Stateful Widget por cada barrita. Así que lo que primero vamos a hacer es crear. Ese ítem se crea un nuevo archivo que se llame DayItem, importar la librería de material de Dart de Flutter y crear un stateful widget que se llame DayItem. Lo vamos a crear exactamente igual a lo que venimos creándolo para empezar. Y acá, por comodidad, vamos a llamar al de item para empezar. Lo importamos. Ahora, este de item deberíamos pasarle cuál es el día a mostrar, el valor y el tamaño máximo que tiene. ¿Sí? Entonces, en nuestro widget vamos a tener que definir una variable de tipo string que sigue el día una variable tipo que sea el valor y una de tipo double que sea el máximo alto. Acá me va a pedir que cree un constructor con todos los campos y acá lo voy a tener que cambiar un poquito porque está en formato de key, que igual queda mucho más bonito que pasar parámetros por pasar. ¿Sí? tenemos que crear nuestro objeto y tenemos nuestro constructor ahora en nuestro state para referenciar estos valores tenemos que accederlos desde el widget Entonces, nos queda hacer ese último cambio como lo que hicimos fue introducir un nuevo widget vamos a hacer un hot restart para ver cómo va quedando nuestra aplicación una vez que cargó podemos ver que no rompimos nada por lo tanto vamos por buen camino entonces lo que tenemos que hacer ahora es introducir animaciones para introducir animaciones, lo que nosotros queremos hacer es este value que tenemos acá. No queremos que sea fijo, sino que queremos que arranque en 0, que después se vaya incrementando a 1, 2 hasta llegar al value que le corresponde. Eso significa que nosotros no podemos trabajar sobre el value del Stateful Widget porque es de tipo final y no lo podemos modificar. Por lo tanto, vamos a necesitar un valor local al estado. Entonces vamos a poner current value y vamos a decir que empieza en cero. Ahora, donde tenga value, lo voy a reemplazar por el current value. Salvamos nuestro widget y ahora están todos en cero, lo cual está bien. ¿Sí? Tanto en meses como en días. ¿Por qué? Porque yo dije que empiece en cero. Ahora, supongamos que quiero que muestren el 10% de lo que es el valor del widget. Porque vamos creciendo, estamos, no sé o a la mitad, 50% lo que hacemos como integer un error ok, no, acá no lo podemos hacer supongamos que en el build queremos que el current value en algún momento queremos que llegue al 50% porque se va animando ¿sí? ahí nuestros valores son la mitad de hecho este que era el 100% que era de, llegaba hasta el 100, está en el 50 ¿sí? con eso ya sabemos que cambiando el valor de Current Value, vamos a ir teniendo diferentes valores de I para mostrar. Entonces, ahora lo que nos queda por hacer es decir cómo animamos ese cambio de valores. Para animar, cuando queremos hacer animaciones a mano, que manejemos nosotros, como este tipo de animaciones que queremos hacer, tenemos un montón de widgets que nos manejan animaciones automáticamente. Las vamos a ver después. Ahora quiero ir como a lo fundamental para hacer algo muy, muy manual. Eh, utilizamos una clase que se llama AnimationController, que nos permite justamente controlar una animación. Este controller lo tenemos que inicializar, para eso tenemos un método que se llama initState en los states de los widgets. Entonces vamos al super y creamos nuestro controller. AnimationController recibe por un lado una duración, es decir cuánto dura la animación, que es un objeto de tipo duration. Vamos a decir algo muy lento para empezar para que se vea la primera vez que lo vemos. Después le vamos a ajustar el tiempo. Así que tarde dos segundos entre que arranca la animación y que termina. Y después necesita otro objeto que es, de, que es un vSync. ¿sí? Que básicamente es el objeto que le permite tener como el timer que va marcando cuando se van pasando cuando van pasando los frames para y cómo se van disparando los eventos. ¿sí? Es como un controlador de, de tiempos. Para esto, Flutter. Eh, utiliza un, una herramienta del lenguaje que se llama mixin después del extend le vamos a decir que queremos usar un single tick provide state mixin esa clase horrible este, este mixin ¿sí? es como que nos agrega funcionalidad a nuestra clase sin necesidad de usar herencia y básicamente lo que nos da es un ticker que cada n segundos cada n o milisegundos lo que sea va haciendo tic tic tic tic y eso usa el control de animation para sincronizar la animación que, quiere, que, que queremos ejecutar por último lo que queremos hacer es decirle a nuestro controlador que avance sí con esto lo que le decimos sería como el play de la animación y ahí va a arrancar desde un desde el valor cero hasta el valor 1, y el incremento va a ser dependiendo la cantidad de tiempo que le digamos que dure la, la animación. Entonces, en este caso, sería en 2 en segundos, va a ir incrementando entre 0 y 1 un valor. ¿Para qué nos sirve ese valor? Para cambiar este 0,5 por el valor del controller. ¿Sí? De esta forma, nuestro current value. Va a ser un porcentaje del valor del widget. ¿sí? Como el controller no da un valor entre 0 y 1, ese es un porcentual. Y nos estaría faltando, como, como único como un único detalle, es que estamos trabajando en un stateful widget. Nosotros queremos saber cambiar el estado cuando. O sea, cambiar nuestro estado interno cuando el controller dice avancé a otro valor. Entonces, para eso tenemos que agregar un listener a nuestro controller. Este listener se va a llamar cada vez que cambia el value del controller. Entonces, esta cuentita que estábamos haciendo acá la podemos hacer dentro del controller, ¿sí? Y dentro de un set state para que después de hacer el cambio, nuestra pantalla se redibuje. ¿Sí? Entonces, ¿esto cómo funcionaría? Forward arranca en 0 y llama al listener para decirle que el current value del controller es un 0. Nosotros hacemos la cuentita dentro del setState, entonces se va a llamar al método build con current value valiendo 0. A los 10 milisegundos, a lo que sea que el controller diga, value vale 0,1. Entonces va a llamar a este listener, nuestro value va a ser 0,1, vamos a tomar el 10% del valor final y lo vamos a asignar en current value y como llamamos un set state se va a volver a llamar al método build y eso va a hacer que se redibuje de vuelta la barrita y esa barrita va a tener el 10% del valor y eso para cada barrita en la pantalla. Si no le erramos a nada, ahora hacemos un code restart, cuando arranque de nuevo la aplicación tendríamos que ver crecer las barritas del days desde cero hasta el valor que teníamos definido en nuestros arrays. Y ahí lo vieron. Lo corro de vuelta por si no lo llegaron a ver y estaban distraídos. ¿Mm? Ahí van creciendo las barritas. Y ahora viene algo interesante. Cuando yo quiero cambiar a meses, no pasa absolutamente nada. De hecho, si se fijan, los valores que tengo son cualquier cosa, porque no se, no se equiparan... A los valores que yo tengo declarado en mi gráfico, si se fijan me falta mi 100%, el primero debería ser 50, eso es por cómo se reutilizan los estados. Los estados, se, si yo tengo dos widgets en el mismo lugar que tienen el mismo key, ¿sí? y como ven acá yo no le estoy dando un key, por lo tanto tengo un key default, que significa que yo no importa si yo estoy en días o en meses, el widget que se está utilizando para dibujar la primera barrita es el mismo. Por lo tanto, comparten el mismo estado. ¿Sí? Entonces ahí tenemos varias opciones. Una opción es venir acá y darle un key a cada uno. Entonces de esa manera nos podríamos... Un key único nos podríamos agarrar ese problema. Pero aparte tenemos otro problema. Fíjense que ahora yo sigo cambiando y la animación no se reinicia. ¿Por qué? Porque este es init state se corre una sola vez entonces como estos stays se, se pueden se, re, se pueden llegar a reutilizar por flutter que es bueno porque ahorran memoria y ahorran batería nosotros tenemos un método que se llama didUpdateWidget ¿sí? que nos, nos permite comparar si nuestro widget es igual al odd widget, por ejemplo, ¿sí? Es decir, nosotros podemos, tenemos un widget, cuál era el widget que este estado estaba referenciando antes y cuál es el que está referenciando ahora. Y con eso podemos decidir nosotros programáticamente si el widget al cual estamos representando cambió. Una forma fácil sería ver si el widget value cambió. ¿Sí? Primero vamos a llamar al super, por las dudas, que no nos interesa mucho. Acá lo único que nos interesa es reiniciar la animación porque al reiniciar la animación esta cuenta se va a empezar a hacer de, de cero de vuelta y como nuestro widget nuevo tiene un nuevo value nuestra animación debería funcionar sin problema entonces simplemente llamamos a un controller forward y volvemos a ejecutar la aplicación ahora sí cuando cambiamos a meses vuelve a no hacer nada eso es porque el controller tiene estado. Entonces cuando hicimos un forward, fue de 0 a 1, llegó a 1, terminó y se quedó ahí. No, mágicamente no vuelve a 0. Entonces si nosotros queremos el forward, este forward lo que hace es arrancar de 1 hasta 1, que no hace nada. Entonces lo que tenemos que especificarle es que queremos arrancar de vuelta desde 0. Iniciamos la aplicación. Nuevamente el de días anduvo bien. Vamos a meses, y ahora sí meses funciona como estábamos esperando. Vamos a días, y crece el día. Vamos a meses, y crecen los meses hasta el valor correspondiente. Vamos a hacer un poco más amigable la animación. 500 milisegundos suele ser razonable para cualquier animación de entrada. Iniciamos. Y ahora sí. La animación se ve medio cortada porque mi máquina está medio al tope. Pero si lo prueban ustedes o en un device real, se ve mucho más bonito. ¿Sí? Y tenemos una animación bastante decente para el cambio del estado de visualización de los datos. Con esto los voy a dejar. Las animaciones, hay un montón de cosas muy divertidas para hacer. Es un mundo muy interesante para, para explorar. Esta técnica de usar un, anim, un Animation Controller y utilizar este value para hacer diferentes cosas es muy muy versátil podemos hacer casi cualquier cosa que se nos ocurra fuera de los widgets que ya vienen para hacer animaciones eh, mucho más fácil eh, eso va a ser todo por hoy espero que les haya gustado si quieren suscribanse al canal si no están ya suscriptos dejen comentarios sobre qué temas les gustaría mirar les dejo el código en, en, en, en github y, cual, y si hago alguna mejora Sobre lo que hicimos hoy También va a estar ahí metido Espero que les haya gustado Y nos vemos en el próximo video Adiós